Escuchame, que te estoy trabajando, bro, pero se fueron dueños de casa. Le abrí la heladera, tenía pelo morcilla, todo no sabe cómo llena el bucho a los palomas mensajeras, bro. Y ahora lo estoy motivado acá, lo mandó el... Agarré, lo agarré el, William de, de empleado, ¿viste? Loco, se le drogará, robará todo, pero conmigo, loco... Conmigo, hombre de guantes blanco, loco, no toca nada. ¿eh? Así que lo mandé a comprar por Ronnie. Acá estamos, bro. Ey, se el dueño de casa, ey, nosotros nos vamos y se volvemos a la tarde. ¿Vas tranquilos, tranquilo no vas a escuchar? Ahí nomás dejamos la pala. Desenchufamos la hormigonera todo, bro, ¿verdad? Encima traje el compa, todo este si no tengo en el doce, ¿verdad? Bueno, va a después te mando porque me está mandando WhatsApp la otra y si me ve conectado. Te estoy en el niño le contento, ya se hace la cabeza y después llego a mi casa y me pudre la marola, bro. Así que te corto acá por los sanos y después te mando, bro, bro. Nos vemos a